No <risa> Adelante, Francis. Mire, yo decía eh, a razón de eso que hay mucha gente que, que reniega su sentir interior interior y no son sinceros. Pero eso de Frank, de cómo es de, de del nieto de Trujillo, es una especie de sentimiento de retraer que el sátrapa y el dictador conservaba una seguridad en la nación, que muchos lo quieren reproducir ahora en democracia y eso es imposible. En el fondo lo que están llamando es a Trujillo, en representación su, su nieto. Eso es una, una distorsión de lo que sería real y provechoso para la sociedad democrática, porque estaríamos hablando de que este, esta sociedad ...ha fracasado en el cumplimiento de la norma. Uh -huh. Obviamente que yo me inscribo... ...en que ciertamente hemos retrasado el cumplimiento de las normas. Y lo hemos retrasado por H por R... ...no hemos implicado todos por igual... ...porque hay una... ...yo estoy hoy en la... ...en, retrable, en, en sacarle a la gente... ...que hay cierta doble moral... ...en el comportamiento. Exigimos por un lado prisión para los corruptos, pero por otro lado tengo la relación con el que está pegado y yo necesito que me resuelva algo. Lo que así recibe, no. Y lo que reciba los whisky. Sí, así no. Así okay. no, no no promueva la, la, de, la de aprovecharme que yo callado, no critico al que está porque yo me estoy beneficiando. No, no, no, no, no. Vamos a desollar el chivo aquí mismo y vamos a poner las vísceras, las cosas en orden, y lo armamos, quizás sí podremos tener un país de, eh, el que deseamos, pero para eso tenemos que todos poner de nuestra parte y, y sacar un poquito el trujillito que tenemos dentro, el interés que tenemos dentro de que alguien nos no permita ciertas cosas, ¿verdad? Porque si tú te fijas, aquí hay una libertad extrema para los industriales y los comerciantes allá arriba, que están pegados. Y por eso tú ves que hay una cierta un cierto apoyo al gobierno, pero ellos se están beneficiando de las libertades que le está dando el gobierno y las facilidades, ¿Cómo, incluso. ¿Cómo cuál es la libertad? Bueno, mira, ayer yo estuve conversando con un ferretero. De lo poco que está haciendo Corripio ahora en tiempo de pandemia es exigiéndole el pago de las facturas, y en vez del crédito le están promoviendo el pago de contado para la próxima factura. Eso va a encarecer los productos. Y le han aumentado más de un 15% a todo. Sí. Ahora yo me pregunto, ¿será que esos mismos que se están aprovechando de las facilidades que le está dando el Estado también desconfían de la sostenibilidad de este Estado? Porque eso solamente se vio cuando la crisis 2003, cuando Hipólito... Donde no había precio. Yo fui a otra ferretería aquí, a la salida de Santo Domingo. A la salida de Nagua. Yo no sé por qué. Y lo voy a mencionar. Bellón tapó los números con un marcador. Los, pero, los precios. No le están presentando los precios. Esos ya yo lo habían adquirido. ¿verdad? El martillo que ellos compraron hace tres meses. no. Claro. No y, no ha, y no ha surtido ningún cambio. Exactamente. O sea, no. Es decir, que no puede nadie imaginarse... Ese, ideal, ese país de, de ideal, si nosotros no dejamos de aprovecharnos del Estado y de, y de, fa, de esa facilidad, es verdad que no. Tenemos que estar en igualdad. Señores, la pandemia ha servido para politiquería, pero también para grandes negocios. Aquí hay sectores que se han beneficiado bastante y se están beneficiando a costa de este pueblo. Es decir, que el plan fácil, el plan... Eh, para ti el plan, para qué sé yo qué no lo están quitando la energía más cara abusivo por demás inconstitucional algunos cobros porque para tú hacer un reclamo que se supone que tú estás cuestionando la factura, tú tienes que pagarla primero, o pagar un qué sé yo cuánto por ciento pero es que no, no puede ser entonces después de ahí viene con que todo estaba bien y tú tienes que pagar el otro claro se ha aprovechado, cuando no deben haber corte, le ha cortado teléfono a personas. Son unos abusadores falsantes. Es que somos, estamos hablando de la doble moral de este país. Para una cosa así, para otra, otra. Despójense de eso y, va, y seamos reales, seamos verdaderamente ciudadanos. Y si queremos desarrollo de este país, carajo, no nos lo saquen de los bolsillos prácticamente. Por eso es que hay gente que dice que aquí hay atracadores en las empresas. Pero ¿qué propuesta a nivel legislativo te hacen para ayudar a los ciudadanos con estos abusos Carolina. que tienen las entidades bancarias Carolina. y de la seguridad social en la República Dominicana? Tú bueno. escuchas a uno solo, ni lo que tienen décadas ahí. Carolina. El tema es que el político que está en el nivel de esos que están hoy discutiendo no tocan a los sectores porque lo necesitábamos para que sean votos. Ese es el otro gran problema, es un handicap del concepto política y de competición. Lo que yo estoy haciendo quizá me afecte en la relación de otras cosas, pero no debo temerlo porque se supone que yo deseo lo mejor para mí, y para mi pueblo para todos. Entonces creo que al término de este comentario es que alguien surja y del Estado entienda que nosotros no necesitamos Carolina hacer más leyes, es cumplirlas. Por eso en eh, y actualizar algunas, porque algunas es que obviamente no que ya no son necesarias sí. o no o otras le están haciendo el trabajo para que así sea. Sí. Francis, las entidades bancarias el cobro por el uso de las cuentas de ahorro. De lo poco que tiene la, la ley de banca, de banco es que controla cómo yo digo las cosas cuando lo critico, porque también me. Eso es lo te, único pues, que tienen. Te pueden hacer las una demora. Las tarjetas de crédito, señores. Tengo pues entendido en que la... ellos están cumpliendo con lo de las tarjetas sí, de crédito hay, y hay, los hay, gente que le, hay gente que le han pegado no, ahí una, unas no mora, no una cuestión ahí. Ahora por lo del Covid, sino normalmente. Le han pegado mora. Sí, hay gente claro, que Entonces, a una amiga le bloquearon sí. la ¿Se cuenta se fijan ustedes sí. por qué Porque debemos garante, Francis, siendo garante no pagó a tiempo y le bloquearon la cuenta del hermano, o sea, su hermano es decir era una oposición de cobro el banco no puede hacer eso y la lucha que esa muchacha tuvo que coger. En tiempos de COVID, los 100 pesos por transacciones que iban a ser gratuitos para facilitarle la vida a la y gente. Ella hizo la denuncia bancos, de superintendencia. Puede... Ella me mandó los mensajes, las informaciones para que hiciera la, la denuncia pública. Lo dejé ahí, que podríamos hacerlo más adelante. Cierro, Francis. Los 100 pesos por las transacciones que anunció el gobierno. Eso lo cobraron igualito. A mí me cobraron los 100 pesos. Entonces... Dios mío. ¿Qué es lo que queremos realmente como país? Yo le dejo la pregunta. Y si alguien me la puede contestar, que me la conteste. Para que nos demos cuenta de por qué no están pasando tantas cosas y hemos permitido que aquí el gobierno, a sus anchas, y sectores que están pe pegados con el gobierno, hagan y deshagan. Aquí no hay proconsumidor, señor. Hay que leer la ley de proconsumidor. Lo interesante. ¿En defensa de quién? ¿Y quién lo va a hacer? Lo que necesitamos es cumplimiento y por eso en el principio la llamada fue perfecta. La de y Trujillo. Lo que pasa es que la gente está reproduciendo que venga un hombre de fuerza y de cumplimiento de la ley. Óigame. Así Francis, tenemos una llamada al final. Buenos días. Buenos días. Buen día. Se fue la llamada. El 9544 nos está llamando por la tablet. Llámenos directo, mi amigo, o Al escríbanos. 725-0505. O a ese mismo número, pero directo, no por WhatsApp. Okay. Para Para escuchar sus comentarios. Entonces, muchísimas gracias, Francis. Gracias. Eh, por tu tema, vamos entonces ahora con WhatsApp a ver qué nos dice la gente. Iniciamos, vamos Tenemos a ver. La, una Tenemos llamada, una llamadita, podemos a darle prioridad. Celular, Buenos días. Buenos días. Adelante. Francis, te ganaste un 100 te pareciste a tu madre en su tiempo hablando, Ay, gracias. como tú hablaste hoy te ganaste un 100 igual que doña Lourdes, como era esa señora te <risas> lo ganaste muchas gracias Lourdes Sánchez. un beso bien. a mi madre ahí está, muy bien, pues entonces iniciamos yo sé que está viendo ahí, ella es mi fan con Ay. Cucho y me corrige <risas> me imagino fuerte Cucho, tenemos otra llamadita, vamos a ver, buenos días se fue. Se fue Vuelve y llámenos, mis amigos. Vamos a iniciar con Cucho acá en WhatsApp. Dice: Yo no voy a votar. Mi candidato lo bloquearon. Pero pero, le, le, pero mira, Cucho. Pero a Cucho le gustó ese comentario.